y al grupo de oráculo de ángeles con Roxángel. en ambos grupos los atendemos de manera abierta y gratuita solamente hagan sus preguntas específicas y poco a poco los vamos atendiendo y ahora vamos a ver de quién es el mensaje de esta semana esta semana el mensaje será de Arcángel Uriel dice ya en sus corazones está la llama dorada comiencen a iluminarla, comiencen a encenderla y usarla para iluminar su camino la llama dorada está muy relacionada con la sabiduría todo ello es para que comiencen a recordar para que comiencen a recordarse y a recobrar la historia de por qué están aquí qué es lo que decidieron hacer por qué encarnaron en este lugar y en este tiempo de cambios el momento de comenzar a retomar quiénes son ha comenzado desde hace años pero algunos lo han retrasado no tienen por qué dudar, por qué tener miedo disfruten el camino, recuerden que la felicidad es la llave no solamente de la abundancia de la paz todos los dones de Dios vienen desde el corazón desde lo más profundo del ser, comiencen a manifestarlo aunque no lo puedan ver en este momento es necesario de que cada uno se reconozca como un ser divino, un ser capaz de lograr quizá no como desearía, pero sí como es necesario es importante la labor y el servicio, no lo dejen a un lado es importante comenzar a ver con otros ojos, dejar de juzgar y abrir el corazón hacia un nuevo camino. Hacia un camino hacia su propia liberación y hacia el despertar de el que está al lado. Comiencen a ver qué es la lección que han dejado a un lado, que han postergado. La van a aprender en esta vida o en otra vida. Comiencen a, a liberar y a validar quiénes son ustedes mismos, dónde está su realidad, dónde está su atención y dónde está todo lo que desean realmente. Si está en el mundo, si pertenece a lo material o va más allá, si está en lo etérico o forma parte del ser. Comiencen a verse a ustedes mismos con honestidad y vean su camino hacia dónde va pero comiencen a dar pasos adelante eso es lo importante sosténganse en ello y vayan con certeza recuerden que siempre estamos a su lado y que la llama dorada es un regalo que se sostiene siempre en ustedes es parte de su esencia y necesitan tomarlo como, como tal, como parte de sí mismos. Vayan de manera libre, vayan felices, vayan en paz, que estamos con ustedes. Yo soy Mayuritin y nos estamos viendo la próxima semana. Adiós.